O no las enmiendas. Muchas gracias, presidente. Bueno, como decía al inicio de mi intervención, el espíritu de esta moción eh, fundamentalmente tiene dos objetivos. Uno, el de volver a señalar la necesidad de que todas las personas que viven en nuestro país tengan derecho a la sanidad y esto pasa por la derogación del decreto gracias 16/2012 y por otro lado el objetivo de señalar los momentos en el que estamos con una reversión y unas políticas centralizadoras que eliminan, que eliminan la autonomía de los parlamentos autonómicos cercanos a la representación de la sociedad de cada una de las autonomías. En este sentido, nosotros vamos a trabajar por hacer una transacción. Entonces, pediremos bueno, que se retrase el voto para intentar llegar a una transacción y al mayor consenso posible. Agradezco a los grupos parlamentarios que han trabajado por intentar llegar a los diferentes acuerdos. Y lo que sí no quiero de dejar de nombrar es al, al compañero de UPN. Mira, señor Yanguas, durante muchos, años, durante muchos años han sido casi la única voz que ha habido en estatal del pueblo navarro. Y durante muchos años han contado en estatal cosas que no correspondían a la pluralidad real que existe en Navarra. Pero es que eso ya se ha acabado. Eso ya se ha acabado. Y se lo he dicho muchas veces, yo entiendo que todavía no han aceptado que el Gobierno ha cambiado en Navarra y que todavía no han aceptado que ahora hay otra mayoría que es capaz de entenderse en base a medidas concretas y en avanzar en los derechos de la ciudadanía navarra. Pero es que ahora hay otras voces aquí y entonces no vamos a consentir que suban aquí a decir cosas que no son o a engañar. La Unión del Pueblo Navarro ha presentado una enmienda que básicamente lo que dice es retiren toda la exposición de motivos, es decir, retiren toda la declaración de lo que quieren traer al Parlamento y dejen una enmienda solo diciendo que el Gobierno de Navarra se ponga a trabajar con el Gobierno del Estado para intentar recuperar la salinidad universal. Hombre no, hombre no, eso no es, eso no es, queridos compañeros de Unión del Pueblo navarro, ustedes tendrán que explicar por qué hoy apoyan o no apoyarán que la ciudadanía navarra, que toda la ciudadanía que vive en Navarra tenga derecho a la sanidad universal con los recursos propios de Navarra por una gestión del Gobierno que es capaz de priorizar los derechos de las personas frente a la exclusión de los mismos. Así que, nada más, muchas gracias, como decía, a los, partidos, a los diferentes grupos parlamentarios que están trabajando por intentar llegar a una transaccional y esperemos que podamos hacerlo. Muchas gracias.